Yeah <laughs> Nigga for real, for real My niggas is real, for real I'm in the field, for real I'm about my check for Muy buenas tardes, chavales, yo soy Basis y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos es martes, día de actualización, ya lo sabemos todos Y es que hoy en Fortnite han sacado nuevas skins filtradas Es decir, se han revelado nuevas skins dentro del juego Unas skins que ahora vais a ver la reacción que tuve a la primera vez que es que pude ver estas skins ¿De verdad me estás diciendo que estas... Skins legendarias van a salir en Fortnite Fijaros en esta mierda Fijaros... Madre de Dios, pero está, Pero estas skins, es que estoy flipando Antes de continuar con el vídeo, chicos, os quería comentar El sorteo que acaba esta semana El domingo, este domingo, mil pavos Para uno de vosotros, entonces, si queréis Participar, lo único que tendréis que hacer sería Básicamente, ir un poquito abajo Y darle al botoncito de suscribirse Que se ponga en gris ese botoncito También, chicos, pegarle un buen like A este vídeo, comentarme algo positivo Yo que sé, cualquier skin Que os guste ahora mismo en Fortnite Y también, chicos, seguirme por Twitter que tenéis el enlace en la descripción básicamente es by 36 que simplemente lo podéis buscar cuatro requisitos que son suscribirse al canal de youtube dar like al vídeo comentarme algo positivo y seguirme por twitter que lo tenéis en la descripción y vamos chicos a continuar con el vídeo bueno chicos, ¿qué skins tenemos por aquí Madre mía, skins legendarias, skins épicas Que si picos, a la delta Mochilas, impresionante Lo que vamos a ver, vamos a empezar por la primera Como es lógico, lo primero, lo primero Y es que tenemos a esta chica que parece Una araña, tiene esos diseños De la araña, y es que la verdad es que Es flipante, con esos tonos rojizos Negros que le pone esta Skin, pero vamos a ver el chico porque este que Me gusta bastante más, fijaros En todos los diseños que tiene El chico, tiene el casco completo tiene como si fuera un amuleto En todo el pecho, es bastante Pero bastante tocho, tiene también esos rasgos Como del cuervo, pero bueno oye que la chica Tampoco está nada mal, o sea eh, Yo creo que le podrían añadir un poquito más De máscara completa a la chica y es que sería Impresionante también esta skin Vamos a continuar también con su Escudo porque es que vamos su mochila Es que es flipante también, es que yo no he visto Una mochila así en la vida En Fortnite y yo creo que con esto Fortnite se la ha sacado bastante, sinceramente Os digo, esto que es, una araña que que parece ser un ala delta o yo que sé La mochila de la chica o del chico Que bueno, oye, no nos vamos a quejar Pero bueno, poquita cosa comparado con el escudo Esto, que a mí el escudo este me gusta bastante más Tendríamos el ala delta, que estaba yo hablando de ala delta Por aquí lo tendríamos, ahí está Y es el ala delta de la araña Vamos a ver si tira esto de la arañas En el juego o algo así dentro de poquito Pero bueno, que se ha filtrado este nuevo ala delta Que supongo que también tendrá animaciones En el juego, lo que me llama ahora mismo la atención Muchísimo es este pico Fijaros con los colores morados cómo combina este tipo de colores Sinceramente no sé de qué skin será este pico Pero vamos, es una auténtica pasada Y esto como tenga los mismos efectos que tiene por ejemplo el pico de Ragnarok Que saca como si fuera humo pero iluminado de color morado Es que sería una brutalidad Por aquí tenemos otra skin, Wanyu, se llama la skin, madre de Dios No sé si lo pronunció bien siquiera Y esto se compararía a la skin que tenemos de Wukong Porque es que si veis tiene básicamente los mismos diseños del dragón Y está orientado en esta temática China, y como veis, pues eso, aquí tendríamos Otra skin, es de, sería de calidad épica Y otra skin de calabaza, que es de Halloween, que ya se había filtrado anteriormente Y aquí estaría el escudo de la skin De Wanyu, aquí estaría, perfecto Y pues eso, sería simplemente Un escudo con toques dorados por las partes De fuera, como si fuera con esos bordes Iluminados, continuamos chicos, porque también Tenemos otra skin que se llama Oneshi Y, bueno, eh, me vais A comentar a mí, eh, porque yo No me voy a comprar, sinceramente Esta skin, parece como si fuera de esta temática de la hamburguesa, ya sabéis que Fortnite ahora mismo Está queriendo sacar cosas relacionado con la hamburguesa O el tomate que ya tenemos ahora mismo en Fortnite Y pues esta sería otra de las skins de esta misma temática Continuamos también por aquí, Bullsy. Sí. O sea, eh, las traducciones ahora mismo no están Como estáis viendo en la página Y pues eso chicos, esta sería... A ver, espérate que tenemos nuevo el trailer del nuevo coche Del nuevo automóvil que me van a meter en Fortnite Ahí está, y creo que puedes... Ahí está, creo que puedes llevar a dos personas O sea, eh, no sé, eh, tiene un turbo Tiene un turbo el coche este El nuevo coche El nuevo coche, el nuevo coche Todo motivo al chaval Vámonos, vámonos ya Vámonos ya que nos pilla la tormenta, bro ¿Y esto cómo se controla, bro? Potenciar con el espacio Ya ve, chaval Potencia muerte Corre, corre, corre, corre, corre Madre mía, chaval, pero ¿cómo corre esto? Corre, corre, que nos están disparando de 18.000 lados. Que le tenemos de una estructura o algo así. Y podemos escalar. No lo he probado. ¿Podemos escalar esto? Uy. ¡Madre de Dios! ¡Que podemos escalar! Uy <risa>